no tenemos tampoco mucho tiempo, pues el, entre hablar del de propio proceso de certificación y la parte más técnica, que ya Moisés nos ha dicho, y ver un poco más la experiencia de negocio, hemos decidido un poco por esto último para aportaros algún, alguna perspectiva un poco diferente. Bueno, en ese sentido, Telefónica. Dentro de Telefónica, Telefónica es muy grande. Telefónica, eh, bueno, como decía Mario al principio, el, eh, Telefónica se dedica al software, básicamente, no es ya una compañía de voz de hecho, el, el negocio de la voz en Telefónica es ya solo el 30% de los, eh, de los ingresos que tiene la compañía. Telefónica se dedica a muchas otras cosas, eh, pues desde una red de data centers, Smart Cities, Internet of Things, eh, oh. tenemos multitud de, de, de desarrollos dentro del, del sector TIC. ¿Qué somos? Somos un integrador TIC, lo primero. Eh, somos el tercer integrador TIC en, en España, solo por detrás de Indra y de, y de Accenture. Eh, y, y digamos en el ámbito en el que hemos empezado a aplicar la ISO, aunque la queremos expandir un poco a todos los, a todos los niveles, es en la parte más de Customer Experience, eh, donde un poco nos dedicamos a... A, bueno, pues a la parte de presencia online, tanto en la parte de tramitación, e-learning, todos los desarrollos un poco más puros de software que, <coughs> que realizamos hacia clientes externos. Dentro de la Organización de Telefónica de España, nosotros nos dedicamos a, a, a proveer servicios eh, a nuestros clientes, eh, generalmente a grandes empresas, aunque un poco todo, todo el espectro. Motivación. Igual, bueno, someramente. ¿Por qué nos embarcamos en esto? Porque. Eh, en, en, a nivel de negocio, tres eh, decisiones o tres situaciones eh, muy, muy claras. La estandarización de prácticas. <coughs> eh, bueno, cada jefe de proyecto, cada departamento, cada responsable pues, tenía un poco sus prácticas y era muy difícil... Eh, bueno, pues, eh, que lo realizado por un equipo eh, se, estandar, eh, se reaprovechara tal cual hacia el equipo siguiente. Y de ahí, pues, un poco, bueno, pues, eh, um, bajas eh, eh, la falta de estimación que comentabas antes, Moisés, donde las cosas no estaban muy claras. Intentar un poco estandarizar esa parte era, era muy importante. Eh, luego, control integral del proyecto. Realmente no tenemos la capacidad en, en cuanto a, a, a potencia de recursos humanos para acometer directamente todos los, eh, todos los proyectos. Delegamos también en integradores y en, y en empresas de factorías de software para parte de los proyectos realizarlos. El control del proyecto era muy importante porque bueno, todos habréis vivido un poco esa sensación de donde se toman los requisitos, se empieza a desarrollar y luego ahí hay una especie de vacío donde dices, bueno, ¿y cómo va el proyecto? Pues, como bien decía Moisés, bien, creo. Tienes ahí desde que empiezas a desarrollar hasta que haces la primera entrega donde, donde no sabes muy bien realmente cómo está. Era importante tener ese control in, eh, integral del proyecto en los casos en los que delegamos en, un, en una factoría de software externa, pero también en los nuestros. Y luego pues, también un tema un poco más monetario y, eh, y de requisitos, requisitos de licitaciones, de cada vez es más, eh, más frecuente que pidan, pues equivalentes a CMMI nivel 1, ISO 500, 15504, etc. Eh, bueno, y es, es importante estar ahí. El acuerdo marco 26, que probablemente muchos conozcáis, de, eh, para licitar o para, para optar a di diferentes licitaciones, exigen eh, esos eh, entonces bueno, objetivos marcados, mm, también hay un poco, eh, es bastante común con la, con la presentación de anterior de Moisés, reducción de riesgos, calidad, replicabilidad de, de diferentes um, desarrollos, eh, visión cliente, objetivar eh, la calidad, cuando un cliente te argumenta que un desarrollo tiene o no tiene calidad eh, siempre suele hablar de temas subjetivos, a lo mejor una determinada incidencia Puede, crear que, ...puede decir que, que... todo el software que le has entregado... ...no es de calidad cuando no es así... ...pero hay que objetivarlo, hay que tener indicadores... ...hay que poder decidir... Um, ...delante de un de, un, de un... de los KPIs... ...que realmente eso es así o no... ...eficiencia por supuesto... Eh, ...pues evitar eh, reprocesos... ...evitar... Eh, um, ...reconstruir cosas que no han quedado claras... ...o que no están perfectamente documentadas... ...y eh, mejora continua... ...también reaprovechar no solo en esos procesos los trozos de código, sino la experiencia y la, y la replicabilidad un poco de, todo el, de todo el proceso para que el siguiente proyecto eh, te cueste menos. Dentro de la hoja de ruta, eh, bueno, todo esto inició más o menos en 2015 eh, con, con la, el inicio de las, del alineamiento con CMMI, debe de poder un poco, eh, poner un poco en marcha todos estos procesos. Eh, en un proceso un poco continuo que, que en, durante 2017 fue, fue bastante arduo y fue, fue bastante un poco condensado donde a finales de 2017 sí que conseguimos esa, esa, esa doble certificación. También mencionar que nosotros, como, eh, como, toda la empresa nuestro, o sea, como todas las empresas por allá por 2016, nos enfocamos en la 15.504 y fue Anor fue donde eh, nos sugirió que nos embarcáramos en esta doble certificación para también incluir ya los, los procesos la, de la 33.000 y bueno, pues era un reto adicional que, que aceptamos con mucho gusto y, y bueno, aunque fue también doble trabajo al inicio, pero yo creo que ha, que, que ha dado sus frutos porque al final, bueno, pues nos ha ahorrado trabajo eh, posterior. Y luego, bueno, pues ahora en 2018 que estamos generalizando y evolucionando un poco el sistema de gestión, siempre hay, eh, bueno, pues una primera versión donde podemos mejorar diferentes aspectos, tanto técnicos como organizativos y ese es un poco el, el, el, el enfoque que le hemos dado este año para eh, ampliar a diferentes fábricas de software que tenemos y seguir evolucionando el sistema de gestión hacia, hacia el 2019 eh, bueno y, y, y más allá. Eh, no voy a hablar tampoco de procesos que, que ya Moisés un poco os lo ha aclarado con todo lo que se implementa un poco en cada fase me gustaría darle un, una orientación un poco más um, eh, de los tres grandes bloques eh, que estamos usando y donde yo creo que, que, que os podemos dar una visión de realmente qué hemos conseguido en cada una de esas. Um, Desgranarlos someramente. Dentro de la gestión documental... Um, eh, nosotros contamos con la herramienta eh, de Office, el Office 365, donde un poco es el repositorio general de documentación en, en Telefónica. Hemos utilizado esa potencia, sobre todo la parte de SharePoint, para crear allí el, los, el marco de trabajo como para poder... Um, tener allí toda la documentación un poco estructurada. Lo que decíamos antes de no sabemos dónde está este acta de reunión, dónde donde este documento de requisitos, es esa aceptación de cliente, eh, muchas veces pues oye, el, estaba en el correo del jefe de proyecto, eh, estaba en un documento que se ha perdido. Con, bueno, pues un poco la idea es organizar todo eso y crear eh, un repositorio con una taxonomía muy, muy clara, eh, que no sea muy... Eh, muy pesado, es decir, lo que no queremos es enterrar a, a los jefes de proyecto, a los desarrolladores en, en, en demasiados um, requisitos documentales, pero sí que todo el mundo tenga claro dónde acudir y, y cómo hacerlo, independiente del, del proyecto en el que surja. De tal forma que hemos creado una estructura muy, muy sencilla eh, de, de, de carpetas y subcarpetas por cada uno de los proyectos importantes tenemos la documentación de la... ...de la fase de oferta, nosotros digamos que dentro de la ejecución de proyecto ...trabajamos eh, de manera, en, cuando ya se ha ganado el proyecto... ...es decir, previamente hay una, toda una gestión, tanto comercial... ...como de ingeniería preventa y ese que sigue un proceso eh, bueno, paralelo o ajeno un poco a nosotros, a nosotros como área, pero no ajeno a, la, a lo que es la norma, con lo cual digamos que necesitamos una trazabilidad y toda esa trazabilidad se consigue documentando en la, en la fase de oferta eh, todos esos acuerdos alcanzados. Eso, el, el, la siguiente subcarpeta es de gestión y control, donde, bueno, pues, donde el responsable del proyecto, eh, pues, eh, bueno, pues ahí ve todos los KPIs, toda la parte más, un poco más interna de planificación, de... De, de los, del control económico, eh, toda la gestión de reuniones, actas, validaciones con cliente etc. Ahí, ahí es donde estará. Y luego, por cada proyecto se crean tantos subproyectos como sean necesarios. En los proyectos grandes e importantes serán muchos, aquí hemos puesto un ejemplo con siete. En los proyectos más pequeños será uno solo o o dos o tres, o lo tanto como sea necesario, de tal forma que un poco, lo que decía antes, no enterremos al, el, el, el proyecto en documentación sino que lo hagamos eh, lo suficientemente ágil, y eso es una palabra que luego volveré a ello, la agilidad, la, la, la capacidad de poder hacerlo eh, en un entorno completamente agile, eh, agile pero que no significa no documentado, esa es un poco una, una diferencia importante, de tal forma que podamos ser eh, suficientemente flexibles. A partir de ahí, en, en cada uno de esos subproyectos, temas de requisito y diseño. Luego veremos dónde eh, ponemos el foco en la parte de requisitos, que será en, en Redmine, una herramienta un poco para, para mantener la trazabilidad. Pero eso no quita para que tenga que haber una documentación, tenga que haber un documento que sea aceptado eh, y, eh, y tenga que estar allí. La parte del diseño, la parte del diseño del documento de diseño es, es muy importante. ¿no? No estamos diciendo que un diseño tenga que ser eh, muy, muy elaborado, todo dependerá de la ámbito de del proyecto, pero un mínimo siempre tiene que estar ahí. En la parte de construcción, toda la parte de, eh, de referencias al, a las normas internas de, de desarrollo, que luego hablaré más, eh, más, más adelante, y luego la parte de integración de pruebas, donde toda la, eh, bueno, pues la evidencia eh, de los... De los de la relación entre los casos de prueba y, y, los, eh, y los informes de pruebas ya realizadas. Un poco para no perder ahí ninguna, ninguna parte de la trazabilidad. En la parte de seguimiento y trazabilidad, eh, dos herramientas importantes. Son dos herramientas de ticketing, una más enfocada eh, al software y otra enfocada al negocio. La parte de gira nosotros... Um, particularmente lo utilizamos para eh, hacer la trazabilidad completa de, del, del proceso de oferta y de preventa realizado anteriormente, es decir, dentro de la parte de, de Comercial presenta una oferta a un cliente, se realiza una negociación y al final lo que se acuerda que se va a construir en un, con unos costes y con una, eh, con una planificación determinada es lo que queda la trazabilidad para poder llegar allí. <coughs> y en la parte de Redmine es un poco la más adaptada, que no sé si probablemente muchos de vosotros lo conozcáis, es una herramienta también de ticketing, pero más orientada al, al, um, al desarrollo software, donde ahí podemos poner eh, tanto los requisitos, de hecho los requisitos se construyen, cada uno de los, de los tickets eh, que van en Redmine eh, pueden ser bien de requisitos, bien de pruebas, eh, bien de entrega, eh, de, de tal forma que consigamos esa traceabilidad, es decir, los requisitos van construidos en Redmine y a esos requisitos se les... Eh, asigna una tarea. Esa tarea de construcción, que ya es la que ya se puede um, asignar a un determinado desarrollador o grupo de desarrolladores, donde eh, el código que tocan, que luego veremos un poco cómo, se, cómo se, um, se acaba de consolidar, pero el código que tocan se refiere siempre a un requisito y también se refiere a un, a un caso de prueba, de tal forma que tenemos una trazabilidad un poco completa. Y aquí, por ejemplo, dos ejemplos de, de la herramienta que tenemos construida en la parte de, de oferta y en la parte tanto de, tanto de los tickets de, de requisito como en los, los ítems de entrega donde, donde se relacionan cada uno de ellos. Finalmente, la parte de, de la asistencia a la implementación, donde utilizamos eh, uno o varios repositorios, también depende un poco de la tecnología y del proyecto concreto, como Subversion o, o JIT, donde... Um, ahí se hacen las entregas y esas entregas se relacionan siempre con eh, los casos de prueba y con los requisitos eh, puestos en Redmain. de tal forma que, eh, como decía antes un poco, eh, conseguimos la trazabilidad completa y que no se nos, no se nos escape nada. Um, Dentro de, Luego también está la parte de, de, pruebas, de pruebas unitarias, de JUnit, de PHP Unit, un poco de, como digo, depende un poco de la tecnología, eh, donde con un plugin que tenemos en RedMine podemos realizar o automatizar un poco los, los casos, los test cases, las, los casos de prueba para, para poder eh, determinar eh, más o menos de manera automatizada eh, todos esos casos funcionales. Y luego tenemos una herramienta muy interesante que es SonarQ que nos define cuatro parámetros un poco de calidad y que es un poco intentar objetivar lo que os decía antes de la calidad de ahí podemos por ejemplo sacar automáticamente una serie de una serie de, de indicadores eh, de calidad que intentamos eh, realizar como por ejemplo el índice de casos de pruebas eh, pasados es decir si hay una eh, implementación o un, un, eh, una entrada a producción o a preproducción donde eh, no se han pasado una determinada casos de pruebas, ahí nos aparecerá una alerta y digamos que, que esto llegará a los responsables para, para poder solucionarlo. Pero también otros eh, indicadores muy interesantes, donde podemos ver las potenciales vulnerabilidades, esto hace un análisis del código y te saca potenciales vulnerabilidades, obviamente son solo indicadores <coughs> Que, que luego posteriormente hay que trabajar manualmente. Pero parece muy interesante decir pues, eh, vulnerabilidades del estilo de llamadas a base de datos que no son cerradas o llamadas a ficheros que no acaban de cerrarse, cosas de ese estilo que muchas veces eh, pues, por ir con prisa eh, un desarrollador puede, puede no darse cuenta y luego posteriormente en la parte de pruebas te cuesta mucho esfuerzo. Y de aquí bueno, pues es una alerta muy temprana eh, que yo creo que es muy interesante y luego a partir de ahí hay um, temas como um, duplicidades, eh, por ejemplo métodos que no se hayan usado, que se hayan copy-pasteado en lugar de hacer referencia uno a otro, eh, lo que llamamos eh, code smell, el, el, el, el olor del código, que, que son indicadores... Eh, pues con, con cosas que no deberían estar allí, pues eh, cadenas de IF demasiado potentes, o sea, cosas que no son, no son subjetivas, son objetivas porque lo, lo mide un, una máquina y que crea un efecto muy curioso en los desarrolladores. Los desarrolladores tienen un, son muy sensibles a, bueno, a este tema de la, de, del, del orgullo personal y de la gamificación. Si tú les das un, eh, un indicador donde dices que su código pues, no es muy bueno, eh, no se lo van a, va a ser eso mucho más efectivo a nivel de gestión a que, le, eh, eh, que lo vean en una máquina a que tú se lo puedas imponer de, de alguna otra manera y eh, bueno, eso como anécdota pero muy interesante también para eh, mantener software heredado de terceros, que eso también es una cosa que nos pasa de vez en cuando, que heredamos un software y tenemos que mantener evolutivamente eh, bueno, pues lo primero es decir cómo está ese software. Y ese software, bueno, pues lo podemos analizar subjetivamente, pero también es muy interesante tener una herramienta para que, como mínimo, dentro de tus desarrollos evolutivos que hagas sobre ese software, no empeores el código y además te marques unos objetivos de, de ir mejorándolos poco a poco. Es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, uh, bueno, pues eh, vulnerabilidades, code smell que os decía, aquí hay novedades. Bueno. ...pues todo esta, todos estos informes son, son muy interesantes. Bueno, quería daros una serie, un par de referencias simplemente... Um, ...de proyectos relativamente grandes que hemos ejecutado con esta, con esta metodología... ...donde ya un poco lo, lo estamos implementando en, poco a poco en, en todos... De, ...de hecho todos los que nos llegan nuevos, pero también un poco en mantenimiento de los, de los que teníamos... La parte del portal de, de Aragón Salud, donde bueno, tenemos un, un portal web, una app y, y una web app, donde digamos tenemos toda la parte de gestión de citas, eh, obviamente todo el informacional. Esto no es eso es un portal de atención al ciudadano, es decir, no es un, eh, no es un control, una gestión interna del, del, del equipo de, de Aragón Salud, pero sí que toma de los datos de esos de esos um, de esos eh, desarrollos más, más de gestión para dar una información a los pacientes una información además crítica. En la parte de gestión de citas, por ejemplo, que se hace vía pp hemos conseguido pasar de un 80-90 presencial y telefónica a casi la mitad de las citas ahora mismo en Aragón se están dando por eh, telemáticamente. Es un, un indicador muy, muy interesante. Luego historia clínica y una cosa muy curiosa que es en la, dentro del portal de transparencia eh, aparece pues la, en la lista de espera quirúrgica en qué posición estás dentro de la lista. Todo esto metido con una, con una gestión de, de identidades muy potente con, con diferentes certificados. Eh, bueno, esto es un ejemplo de un proyecto que llevamos evolucionando durante más de tres años eh, donde estamos aplicando esta, esta, esta metodología. El, la, el índice de calidad medible, y ya medible un poco con estos parámetros, ha crecido en este último año, que es el que tenemos mediciones, y se puede poner como un caso de, de, de éxito al cliente. Aquí un poco la parte de, de, la, de la escuela de salud. Otro ejemplo importante son los portales de Fundación Telefónica. En Fundación Telefónica, como sabéis, es, bueno, es una de las fundaciones de... Eh, más importantes que hay en España, pero no solo en España sino en, en toda Iberoamérica donde hay un montón de, um, de programas, tanto de voluntariado, hay espacios, hay webs institucionales. Aquí la, digamos que la, la mayor dificultad es la cantidad de software, es decir, no son dos, tres, cuatro portales sino a lo mejor estamos hablando de como 50 o 60 entre todos los voluntariados de todos los países, todas las webs institucionales también de todos los países y ahí la gestión de configuración ha sido clave un poco meter este tipo de... Bueno, este tipo de gestión para, para que no se nos perdiera porque era muy fácil eh, en el pasado pues, eh, confundir la parte de configuración que decía antes eh, pues confundir o, o meter software en un, en un país cuando no correspondía digamos que sistematizar y, y tener claros todos los casos de prueba pues nos ha nos ayudado mucho a, a reducir las, las incidencias en producción mejoras que hemos tenido la mejora de calidad de software, lo que os decía, un poco eh, ya no discutimos con el cliente si un software es de calidad o no. Ahora ya se lo medimos, se lo medimos y le demostramos eh, que, que, que hemos implementado procesos de, de mejora, de eficiencia, eh, tiempos eh, estimados desde que un requisito se cierra hasta que hasta que se entrega, la, la productividad en el sentido de, de evitar esos reprocesos, de evitar eh, y esas iteraciones donde una, una entrega se tiene que realizar hasta tres veces o, o, o vueltas atrás por falta de calidad y eso también en, en, impacta en el equipo, cuando no te estás dedicando a, a corregir errores pasados puedes dedicarte a, a desarrollar más funcionalidad En la competitividad, bueno, pues lo que os decía antes, eh, desde Telefónica no somos un... Eh, proveedor barato precisamente, tenemos una estructura y tenemos un, eh, pues, eh, toda una serie de procesos que ahora es objetivable que, que aportan a los clientes, es decir, eh, antes pues cualquier empresa más o menos pequeña te puede ejecutar de una manera más barata un desarrollo software, nosotros si decimos que, que somos un poco más caros es porque aportamos calidad y lo, y lo podemos demostrar en, en con datos y eso también impacta en la satisfacción cuando tu un cliente le dices que vas a hacer algo y le dices cómo lo vas a realizar, eh, bueno pues eh, está claro que, eh, que cumples con, con la palabra. compromiso con mejora continua y sobre todo una cosa muy importante, no es esta la única y en la que estamos, como, eh, como nuestra tradición con AENOR es, es grande y tenemos un poco toda una gestión de calidad TIC, tanto TIC como no TIC, y tenemos bueno, pues un, un, un número de, eh, de certificaciones importante, porque por encima de todo un poco lo que primamos es la, la calidad de los, de los desarrollos o de todos los servicios que proveemos. Otras iniciativas, os he mencionado antes un poco la parte de Agile en la que me quiero centrar, esta, eh, bueno, pues, eh, esta norma la hemos adaptado desde el minuto cero para poder ser compatible con todos los, los procesos, los, o sea, todos los, los tipos de desarrollo software, el desarrollo software mucho más um, en cascada, mucho más ligado quizá a ciertas licitaciones donde los, los requisitos están muy claros desde el principio y el, y el proceso es muy muy claro y muy por decirlo así, muy, muy cerrado y muy poco ágil, pero también cada vez más dentro de la iniciativa todos, la, todos los procesos incorporan en mayor o menor medida, yo no conozco muchos mmm, desarrollos software que ejecutamos en Telefónica, que sean 100% y puramente Agile, puramente Scrum, pero cada vez más, cada vez más lo son y cada vez estamos eh, ligando no solo la parte de pura de desarrollo software sino toda la parte um, organizativa. Eh, toda parte un poco de, de gestión de ese portfolio que mencionaba antes también Moisés eh, y cada vez estamos mm, aplanando un poco la estructura eh, intentando ser más agile tanto en, en lo que es este propio desarrollo software como como en toda la gestión posterior PMP, eh, un poco lo, eh, lo mismo, el PMP es el, el Project Management profesional de PMI, que es un, un framework también de, de gestión de proyectos puro y dura, donde un poco lo estamos en, en nuestro área implementando y es perfectamente compatible con todo esto. Al final toda la, toda la parte de, de gestión de los sí. interlocutores, de la planificación, de la ejecución, son, hemos conseguido adaptarlo y de tal forma que sea válido para, para cada uno de los, eh, de los casos. Y, y lo mismo, de una manera un poco flexible, de tal forma que no, eh, no nos cerremos, es decir, no nos cueste más, sino que adaptemos un poco em, la metodología utilizada al, al, al ámbito del proyecto en el que estamos. Eh, bueno Y Prince2, que es otra metodología parecida al, al PMP, en, en, un poco más anglosajón, eh, e ETIL, un poco en, el, en lo que mencionaban antes de la gestión de las DevOps, de, de, de, de la operación del servicio, ...donde todo el software que probemos... ...pues también al final tiene una configuración importante... ...un poco lo intentamos eh, ligar todo para que... ...para que todo tenga sentido, to todo fluya... De un, ...de un ámbito al otro. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.